Más detalles sobre el visitante y su vuelta a la isla de Fortnite han sido revelados Y es que ha habido algunos jugadores que han visto algo extraño en la isla últimamente Algo que les ha llamado demasiado la atención ¡Yepa chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale soy MisterDeneox y bienvenidos un día más al canal Ya sabéis que esta temporada 3 está por traer muchos cambios muy pronto Y aprovecho para deciros que no os podéis perder los vídeos anteriores sobre las teorías más importantes de la temporada ¿Cómo estáis gente? Espero que estéis pasando auténticamente una muy buena semana Y es que muy pronto... Vamos a estar viendo muy posiblemente el regreso del visitante a la isla de Fortnite en esta temporada ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Independientemente de su precio, da igual si vale 2000 pavos o si es un pack de 1500 pavos Hoy podréis conseguirlo en dos sencillos pasos Y es que estamos de celebración porque amigos y amigas Estamos a puntito de llegar a los 400.000 suscriptores, una cifra alucinante. Así que simplemente deberás suscribirte y comentar debajo en los comentarios tu teoría sobre Fortnite temporada 3. Comenta además tu ID para poder agregarte y ya que estamos en eso, deja tu poderosísimo like que eso ayuda mucho a traer este tipo de contenido cada día. Muchísima suerte a todos. ...y vamos a por ello... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite... ...sobre las teorías de la temporada 3 del juego... ...del capítulo 2... ...sobre los misterios que aún no han sido resueltos... ...y sobre las pistas que Epic Games... ...va dejando en cada temporada... ...para que los jugadores más astutos... ...siempre sean los primeros en encontrarlas... ...en primer lugar para entender todo lo que vamos a explicar... Necesitamos movernos al tráiler cinemático de Jonesy, abandonado en la isla. Un tráiler de hace varias temporadas que nos mostraba realmente una pista sobre esta temporada 3 del juego. Es decir, ya existía una conexión entre, la, entre el capítulo 1 del juego y el capítulo 2. Sin nosotros saberlo, estábamos jugando a Fortnite y apareció un tráiler... Que nos mostraba parte de la nueva isla y además novedades que llegarían a la siguiente isla del juego y no a la anterior. Un tráiler que nos mostraba a Jonesy recién llegado a una isla muy pequeñita y desierta. Con tan solo una cajita a su lado. Una cajita que contenía la pistola de bengalas. La pistola ha sido añadida esta temporada casualmente. Un tráiler donde también Fortnite probablemente nos ha mostrado parte de una nueva arma que estaría por llegar al juego varias temporadas después. Efectivamente, la pistola de bengalas fue filtrada en el capítulo 1 y sin nosotros saberlo, hoy en día ya la tenemos porque ha salido esta temporada. También nos muestra una nueva skin de Jonesy que actualmente... No disponemos de ella dentro del juego en esta temporada Aún Después de esta información que acabo de daros Y sabiendo cómo empezó la conexión Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del juego Hemos recibido que en Fortnite Esta temporada está previsto también Que llegue una arma llamada el Gran Arpón Un arpón más grande Del que ya tenemos disponible dentro del juego Para pescar peces Pero esta vez se trata ...de un arpón gigante para poder cazar tiburones dentro del juego. Algo que realmente nos ayudará mucho para la movilidad dentro del juego. Además, también en los foros de Fortnite... ...todo el mundo está empezando a hablar sobre el retorno del bloque misteriosamente. Una parte de la isla de Fortnite anterior... ...siempre nos tenían acostumbrados a que cambiaba totalmente cada semana... Ya que esta parte del mapa, para aquellos que sean nuevos... Para aquellos que no jugaron al capítulo 1 de Fortnite... Quiero explicarles que esta parte del mapa estaba customizada... Y los propios jugadores de Fortnite podían crearla. Epic Games tenía una sección del bloque... Donde los jugadores en su isla privada del creativo... Tenían el bloque vacío. Y si creabas una isla bonita y llamativa... Epic Games la publicaba en el trozo correspondiente del bloque en la isla del Battle Royale, por lo que tu creación estaría visible para todos los jugadores del mundo del juego durante esa semana, además parece ser que se ha filtrado también la ubicación de dónde estará volviendo el bloque a Fortnite en esta isla del juego. Anteriormente se situaba en el lugar que estáis viendo de la isla anterior Pero ahora se ha filtrado que estará situado en este lugar específico de aquí Este lugar que estáis viendo en la isla actual del Battle Royale Por algún motivo misterioso, Fortnite quiso desactivar esta función y este lugar del juego Desapareció el bloque y no volvieron a introducirlo hasta día de hoy Pero hay algo mucho más oscuro ...que está relacionado con el bloque... ...algo que poca gente sabe... ...ya que no se le ha dado mucha voz... ...¿por qué desapareció el bloque de Fortnite? ¿Qué fue lo que decidió que Epic Games... ...no publicara algo así nunca más? Aquí vengo a explicarles algo muy escalofriante... ...al parecer algunos usuarios... ...en Reddit... ...uno de los foros más famosos del mundo... ...publicaban sus creaciones... ...antes de ser lanzadas a Fortnite... ...oficialmente... ...una de ellas... ...en específico... ...de un usuario que... ...no nombraremos... ...fue... ...la seleccionada de la semana... ...una... ...casa del terror... ...esta casa del terror... ...contenía escenas... ...inapropiadas para niños... ...como por ejemplo... ...desgraciadamente... ...el escenario de un suicidio... ...por ejemplo... ...como una persona... Se habría colgado de una cuerda. Entonces, resumidamente, esto sucedió durante bastante tiempo con otras escenas diferentes. Epic Games no prestaba demasiada atención al bloque y así fue como Fortnite decidió quitar la isla del bloque. Creo que llegamos ahora al punto más importante del vídeo de hoy, al punto donde hablamos del visitante, el tan conocido... ...visitante... ...está otra vez... ...presente... ...uno de los personajes... ...más famosos del capítulo 1 de Fortnite... ...está dando otra vez... ...que hablar de nuevo... ...recordemos su base en el capítulo 1 de Fortnite... ...la base del visitante donde construyó el cohete... ...que fue lanzado hacia el espacio... ...pues... ...al parecer... ...se ha encontrado... ...que una nueva base... ...en el capítulo 2 del juego... ...del visitante... ...realmente va a volver al juego... ...si realmente las historias... ...de Fortnite capítulo 1... ...y capítulo 2 fuesen distintas... ...y no tuvieran nada que ver una con la otra... ...¿qué hace? ...esta base aquí, ahora... ...se han encontrado... ...archivos... ...de la base del visitante... ...en los archivos del juego de Fortnite... ...la base del visitante podría... ...estar volviendo de una manera más nueva... A la isla de ahora en Fortnite. En todo caso, el regreso, el regreso del visitante para esta temporada estaría previsto para el final de esta temporada como muy pronto. Así que necesitamos encontrar todavía más pistas que no tan solo un archivo del juego y más indicios que realmente nos indiquen que esto va a volver a la isla y que no nos equivocamos. Nos encantaría si alguno de ustedes sabe más acerca del visitante o acerca de cualquier novedad en el juego, coméntenlo en los comentarios y os dejaré un buen corazón. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado la teoría de hoy y además que la hayan disfrutado. Dejen su poderosísimo like y suscribiros si todavía no estáis suscritos y no formáis parte de la familia. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo.